que bueno llegó un amigo de kendo que le gusta bailar que le gusta el, ba el bailar y demás y aprendió es estoy o, yo o en sus secretos tiene un cómo se llama tiene un comodín que básicamente son los bailes eróticos él dice que aprendió a bailar eso porque pues básicamente le causa satisfacción el causar reacciones en la gente Esa no es cierto no, no es no, cierto le la putería pero mano aprendió no es no, cierto eróticamente mano y, y, o sea, te lo juro, nos dijo a mí y a Aldo, porque Aldo estaba ahí. Aldo, Aldo estaba sí, Aldo ahí. estaba ahí. Y Aldo dice: No, no es cierto, no es cierto. Pero Aldo estaba ahí, y, yo también, <risa> y nos dijo: Siéntate, siéntense. Y nos sentamos, y él nada más, como es hombre, se mutea, pues para que no escuchemos su respiración de hombre. Así. Exacto, exacto. O sea, es muy importante es mutearse. Toda man, es toda una experiencia, mano. Es todo una Yo me senté, yo nada, más, yo nada más me senté. Estaba ahí en el piso, literal, con, con los lentes así. Así nada más esperando a ver qué pasaba, loco. Pero te lo juro, Bueno, manches. Mano, yo nada más estaba así, loco, y se iba acercando la monota, mano. Era una monota como de unos uno 60, unos setenta más o menos, güey. Eh, eh, no Kantoski. sé, eh, era, era algo... Es que, también, es que no, ¿eh? lo demás no lo puedo detallar, loco. No, banda, algo, no se puede wey, detallar, eh. Bien, a partir de eso, me acabo de pedir un chaleco para poder sentir los tocamientos de la gente, güey. Mano, te lo juro. Nota, eh, hey, nota, antes de seguir, nota. Ese dispositivo para sentir los tocamientos sí existe. No pasó nada raro. Tranquilos, tranquilos. Continuamos. Mister así estaba, mano, así estaba. Pero imagínate que al que mono, güey. O sea, sabía bailar tan bien, güey. Te lo juro, Aldo es este. Al Aldo es este, Manu. Es este que está aquí. Y de repente yo veía que estaba así, así la mona. Y luego de repente le hacía ¡fum! una manometa y se ponía así. Una manometa en el aire, Un 360, loco. Así. Sí, me, <risa> imagínate, a mí me sale culero, pero imagínate a la mona así, como esos, los de la danza do Brasil, güey pa, pa, Que los salen los nada más del pri. cielo, pa, ay, y caen ay, así de, de, de sentón así, sobre ¿verdad? la persona Güey, <risa> güey, qué pedo, dijo que les caí de sentón, esa no me la sabía, güey ah, Un detalle muy importante, banda, antes de, de hacer el baile, yo dije, hey, alguien está en stream Y me dijeron, no, no, no, nadie está en stream, nadie está en stream, y yo dije, bueno, ¿no? Me cambié de avatar, banda. Ustedes sabrán cuál me puse. Es más, se los voy a, se los voy a mostrar tantito. Ah, no, no se los puedo mostrar. A ver. Ah, ok, se los voy a mostrar tantito. Creo que sí puedo, creo que sí puedo. Tantito, güey. Es el, es el avatar... No, no es peligroso, pero está muy potente. Era... Era este. Era, era este, banda. Era este el que le, el que le mostré, el que le mostré. Pero... Shh, tranquilos, ustedes, ustedes no saben. Y marometas así en el aire y te lo juro. Algo increíble, man. Algo vaya, increíble. vaya. Juertísimo.